Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham, Año 2022, acá al lado mío, el inefable y queridísimo Pablo Ambrosetti, llegó febrero y me dijo, arrancamos. Y yo con ese ímpetu no, no me da para decirle que no. Así que, ¿este? ¿cómo andás, Pablo? ¿Qué andás? Bueno, bien, Marce. Saludos Así... a todos, a todas. Hemos descansado. Bien. Y bueno, y arrancando una nueva... Una nueva una temporada. temporada de este hermoso hermoso espacio. Y vos sabés que hubieron distintos hechos durante enero y febrero, en los cuales yo decía, pero mirá qué importante que es la importante que la historia. Qué importante que es... La historia, ¿no? Qué importante que es, es este, no es como si la historia... No es un recuerdo, es, es parte de, de, de vos mismo. Es parte de vos mismo, es parte de tu persona. ¿No? Sí. Eh, está siempre con, el acecho la historia. La, la, la historia está siempre el acecho. Como vos decís, que un gran pensador no reconocido dijo que era una noticia en desarrollo. Claro. <risa> la historia ahora se ve en muchos casos que están pasando en Argentina, en América Latina, en Europa, en todos lados, que, que la historia es fundamental recordar, si no preguntar a los europeos cómo están bajando cuatro cambios con respecto a la escalada violenta, uh -huh. se ve que de repente se acordaron de que en territorio europeo fue un desastre y dijeron vamos a calmarnos, no necesitan otra guerra más, no necesitan otra guerra más, vamos a calmarlo, y bueno, contanos Pablo, bueno, por dónde vamos a andar? Mira, para arrancar el, se nos ocurrió como para arrancar el, esta segunda temporada, sí. eh, esta semana que transcurrió los que nos interesa la historia, la política o estar medianamente informados, hemos visto en los, en, en los grandes medios así masivos, en los diarios de gran tirada, en las radios más escuchadas o de mayor penetración, una suerte de escalada de indignación comunicacional, sobre todo con los, con los operadores políticos de la derecha que que se camuflan tras el rol de periodismo para, justamente para operar políticamente. Una suerte de indignación colectiva de este sector de la sociedad frente a la gira presidencial. Y especialmente, no por el hecho de que un presidente salga de gira, porque lo han hecho siempre los presidentes, es parte de su función, claro. por lógica, este, sino por el hecho de que haya recalado en, en, en dos países eh, que han sido eh, designados por por este, por esta visión de la derecha local e internacional como los nuevos enemigos a combatir, Rusia y China. Esos rojos. Alguna vez hemos hablado de, la, de Rusia y alguna vez lo volveremos a hacer, pero nos pareció interesante abordar el tema China porque como planteamos siempre, nuestra idea es, de una manera breve, problematizar la historia, accesibilizarla y al mismo tiempo generar la eh, sana curiosidad en los oyentes y oyentas para que busquen eh, información nueva sobre cosas que les pueda interesar. Lo cierto es que, eh, eh, y, y hago un paréntesis acá, una de las, de las interpretaciones que me pareció más increíble fue la que el otro día le escuché en el canal de la Nación a, a la ex ministra de Trabajo de, de la Rúa, ex... Ministra de Seguridad del Gobierno de Macri, ex diputada menemista, ex ministra de Seguridad de Urlingan, Patricia Burlich, diciendo en un momento, bueno, no está mal relacionarse con China, pero hay que recordar que nosotros somos occidentales. O, es decir, en un mundo que es redondo, hace esférico hace 500 años, uh -huh. en un momento donde los capitales, la tecnología, los conocimientos, las comunicaciones están absolutamente globalizadas, en un momento donde todos decimos que la integración de la humanidad como especie común es casi una obligación de supervivencia eh, una de las máximas referentes a la oposición nos dice bueno, esa naranja hay que cortarla por la mitad esa esfera global hay que cortarla por la mitad y nosotros de la línea para acá y ellos de la línea para allá y con esta vieja idea de occidente y oriente, ¿no? como remontándonos a la época de las cruzadas lo cierto es que China, como en general oriente en su conjunto es una zona bastante desconocida sobre la que los occidentales nos, nos aproximamos con eh, bastante combinación de prejuicios y de ignorancia acumulada, ¿no? Todos podemos decir... Una si hija de la otra. Una hija, de, una la hija otra. de la otra, ¿no? <risa> eh, to todos podemos decir sin ningún esfuerzo que China es uno de los países más extensos del, del globo, la, el segundo en superficie después de Rusia, prácticamente... Tres veces y media el tamaño de la Argentina. El país más poblado del mundo, 1480, redondiemos, 1500 millones de habitantes. Cinco veces Estados Unidos. O sea, y un país con, obviamente, más de 5000 años de historia. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer aquí es una breve aproximación para entender las complejidades y las potencialidades de algo que pocas veces pensamos, la primera minoría global. Digo, si mañana bajara un ovni y quisiera estudiar a un humano, prototipo, porque son la mayoría. Segundo, y se traigamos hindú. Bueno. Porque son mil millones. Entonces, digo, <risa> nosotros, los, entre enormes comillas, occidentales y cristianos, la, somos la minoría de esta casa global. La mayoría de esta clase, de esta casa global, serían los chinos. Bueno, ese enorme país. Tiene eh, también, el eh, si nosotros nos remontamos en la historia antigua, podríamos arrancar hace 10.000 años atrás, cuando en el valle del río Amarillo, que para nosotros lo ubiquemos, está en el sureste de ese enorme país china que tiene como la forma de una U, sí. donde fue el primer lugar del planeta Tierra donde hace 10.000 años se comenzaron a asentar de manera definitiva aldeas, agrícolas, campesinas y comenzaron a tecnificar, a sistematizar y a desarrollar el cultivo de los cereales trigo, cebada y especialmente el arroz en toda esa zona núcleo fértil que es la gran productora de alimentos de todo Asia uno cuando piensa en el origen de la agricultura piensa naturalmente en Egipto, piensa naturalmente en Mesopotamia que tampoco son sociedades occidentales pero han sido occidentalizadas a la fuerza por, por los europeos. Pero en realidad el primer país del mundo donde el humano dejó de ser sedentario, se dejó de ser nómade, para transformarse en sedentario y dejó de ser predador de la naturaleza, para ser productor de alimentos, fue en el Valle del Río Amadillo, China, hace más de 10.000 años. Y un río que es un río bravo, es un río que se las trae claro. en ¿eh? cualquier río. Lleva inundaciones, arte, bueno. arrastra, arrastra poblaciones claro. Han intentado domarlo haciendo la, la, la represa de las tres claro. ¿no? sí, sí. Bueno, toda esa zona, desde, desde esa zona núcleo Donde la civilización de los prechinos vamos a decir así Comenzaron a sentarse Se comenzó a desarrollar muy lentamente y con el paso de los años suerte, Una suerte de, vamos a decir así, reinos agroganaderos ...que convivían en el territorio de lo que es la actual China... ...prácticamente sin contacto entre ellos... ...salvo para el escaso comercio en forma de trueque que existía... ...o las eventuales guerras de conquistas. Es decir, China, desde sus orígenes, vamos a llamarlo así, prehistóricos... ...hace 10.000 años, nunca conformaron una civilización unificada... ...sino que eran reinos, una especie de prefeudalismo asiático que coexistían más o menos pacíficamente y de manera autónoma uno de los otros. China se, se convierte en una civilización unificada, de una eh, más tardíamente que los imperios, vamos a decirle así, romano o, o el imperio egipcio, hace aproximadamente cinco siglos antes de Cristo. En el, en el siglo, en el año 500, 600 antes de Cristo, China se unifica como una gran nación, cuando el primer emperador o el primer rey, eh, Xi Huangdi llamado. Él, lo... él es, perdóname que te interrumpa, de la dinastía Qing. De ahí viene el nombre. Por eso. Qing C H I N, apóstrofe N de vuelta. Mm. H final, Xi se pronuncia. Es una provincia ubicada en el noreste de China, de donde era este monarca Huangdi que logró unificar, mediante alianzas matrimoniales, alianzas comerciales o invasiones militares, todo el territorio, casi todo el territorio, de lo que eran los reinos chinos. En esa zona está Beijing. Claro. Y de hecho, es este emperador el que luego de disciplinar a los reinos vecinos, comienza el proceso de unificación territorial, económica y cultural de China. ¿Y cómo lo hace esto? Lo hace primero estableciendo fronteras. ¿Cuál es la frontera? histórica que construye este primer emperador para decir nuestro reino llega hasta aquí la gran muralla la gran muralla que atraviesa 9.600 kilómetros de largo prácticamente circundando toda la frontera norte de lo que hoy es China eh, marca el inicio de una unificación territorial luego pasa y con un objetivo de protección, de protección también con los, con, con los mongoles la unificación cultural, a través principalmente de qué cosas, del idioma China, hasta el día de hoy, tiene básicamente dos idiomas eh, mayoritarios El cantonés y el piquinés, Y suer, una, prácticamente 13 lenguas minoritarias más En un país muy extenso, y hace miles de años, eso dificultaba mucho eh, el comercio ¿Qué hizo el emperador Chihuantí? Mandó a unificar los códigos de escritura a través del el sistema de ellos, que es el ideográfico. Los chinos no dibujan letras, no dibujan sonidos como dibujamos nosotros. Uno nunca lo piensa, pero cuando uno dibuja una A... En realidad lo que está dibujando hoy es un, sonido. es un sonido. Nuestra forma de escritura tiene mucha más similitud con las notas musicales que con un alfabeto. Claro. Porque es una representación gráfica de un sonido. O sea, los chinos, los, los japoneses, los coreanos... Dibujan ideas, ideogramas ideogramas, ideogramas. ideogramas, Es decir, una representación simbólica de un concepto. Traducción, nosotros para expresar todas nuestras ideas tenemos que saber dibujar 29 Dibujitos, que son las letras. Bueno, los chinos tienen aproximadamente en un diario entre 3.500 y 4.500 ideogramas distintos. Por eso siempre se dice que hablar en chino es difícil, escribir en chino es dificilísimo, y pensar en chino es imposible. Claro. Bueno, entonces, ahora, ¿qué logró este hombre? En un país tan territorio, el emperador mandó decir, bueno, no es tan importante cómo hablen en cada región, sino que todos escriban de la misma manera. De tal forma que... el. Cuando se encuentran dos habitantes de regiones extremadamente distantes una de la otra, hablando podrán no entenderse, pero escribiendo escriben de la misma manera. Y el sistema de escritura ideográfico que subsiste hasta la actualidad es una herencia del proceso de unificación china de cinco siglos antes de Cristo. Y luego el otro proceso de unificación que hizo también este... Siguanti es el de la concentración del poder en la autoridad central del rey. Eh, y en la presencia de eh, la autoridad monárquica en este caso, porque era el emperador en el centro geográfico de China la ciudad prohibida, Beijing bueno, este proceso de unificación al mismo tiempo llevó inevitablemente un proceso de aislamiento ¿por qué? una, una sociedad absolutamente limitada por, por límites naturales y artificiales como la Gran Muralla con una diversidad idiomática que vos la lograbas ordenar y organizar a través de un códice de escritura unificado. Y un poder central hereditario en la figura del emperador claro. hace, y, y aparte una, una densidad geográfica monstruosa, hace que China haya pasado durante largos siglos prácticamente aislado, no del resto de Asia, pero sí del resto del mundo occidental. Ahora, ellos culturalmente son un mundo aparte. Son un mundo aparte. Yo escuchaba el otro día que uno de los objetivos en el área gastronómica que tiene que ver con esto que vos decís de Beijing, que es capital, como está recibiendo tanta gente, dice que lo, uno de los primeros objetivos es eh, que esté presente toda la gastronomía de toda China. Entonces claro. decían que hacia el lado de Beijing eh, no se comen mariscos Ni nada no. por el estilo Sino que es más bien cereales y carnes Que hacia el sur de China Sí, te encontras muchos ¿Eh? mariscos Y todo ese tipo de cosas Entonces hoy en día vas a Beijing Dice que te vas a encontrar la comida de toda China Y de pero, todo el mundo Porque es buscan siempre las formas culturales Sencillas de unificar Pero vuelvo a decir este, tener buen trato En un país de esas dimensiones territoriales Uno se imagina hasta el día de hoy un, un, un prototipo de chino una persona de estatura media cuerpo delgado, fibroso, piel pálida, cabello oscuro lacio y ojos rasgados negros ese es el prototipo del chino de la etnia Han H-A-N-N que es la mayoritaria ahora en China conviven prácticamente 30 etnias distintas, para que nos demos una idea de hoy eh, toda la provincia de lo que sería el norte Oeste de China, uh -huh. que limitan con las viejas repúblicas soviéticas de Turquistán, Afganistán, el día de hoy son chinos, no son pálidos, son más bien morenos de piel y son musulmanes de religión. Claro. Es decir, algunos ya hablan de el continente chino y el continente indio, ¿no? Por, por, las, dimensiones por las dimensiones y la diversidad cultural que conviven. Uh -huh. Lo cierto es que este aislamiento chino, producto de su propia génesis de desarrollo como civilización, eh, tiene su primer ruptura, en la, vamos a decir así, en la historia más moderna, en el siglo XII, puntualmente en el año 1134, cuando un joven navegante veneciano de apenas 19 años, llamado Marco, Marco Polo... Es Marco Polo. Hay una serie en Netflix que es bastante pintoresca y bastante bien hay hecha. Hay que agradecerle a Marco Polo porque comemos pizza, fideos bueno, y todo lo demás, ¿no? Que eh, comer, familia de comerciantes eh, decidió, junto con su tío y con, con, con colaboradores, emprender un largo viaje desde Venecia hasta toda la zona de Asia Central con la intención de llegar... Lo más al este posible Para establecer vínculos comerciales Con ese mundo hasta entonces desconocido Lo cierto es que Marco Polo llega A China Y establece vínculos comerciales Con la casa monástica de ese momento Con la primera ruta De, de la, la seda, seda. <risa> <Ahí va. risa> Que eran de origen mongol El famoso Khan II Establecen vínculos comerciales Y blanco, van, perdón, Marco Polo se queda a vivir en China 22 años Se casa con una china, tiene hijos chinos eh, y se sorprende, más allá de introducir el comercio occidental en China y los productos chinos, sobre todo de alta gama, como la seda, el jade, las, eh, las, las especias, a Occidente, la cerámica, la cerámica, fundamental, el papel, el papel. Porque Al... el, dinero, el dinero que usted tiene el dinero en papel no fue invento de los europeos es un invento chino claro. también el dinero en papel bueno, Le aviso este, para que vaya este Marco Polo cuando 22 años después de su residencia en China vuelve a Europa escribe un famoso libro de memorias que se llama el libro del millón donde él describe no solo la aventura de sus viajes sino que describe eh, las sorpresas de la evolución tecnológica que encontraba en este país, ¿no? Se sorprende, por ejemplo, de que en, en los banquetes de la corte era bastante común que entre plato y plato, o sea, entre plato de entrada y plato principal, uh -huh. sirvieran eh, a modo de agasajo una suerte de copa con nieve a la que estaba saborizada con jugos frutales, el helado, otro invento chino, que lo utilizaban para despejar la boca entre el gusto de una comida y otro. Se sorprende también al ver que los productos no se comerciaban ni por trueque ni por eh, metálico, por monedas o fracciones de, de oro de plata, sino por pedazos de papel que todos eh, reconocían como un valor de cambio y no de acumulación. El papel, moneda, el dinero. Ver, se sorprendía, perdón, claro. que los libros no se escribieran a mano, sino que había un sistema de rodillos a los que se les ponía tinta y que facilitaba la impresión de esos libros mucho más rápido, la imprenta después lo que ya conocemos eh, los fuegos artificiales los fideos y algo poco conocido que lo, Marco Polo lo deja eh, grabado, en su, grabado registrado en su libro que el que se sorprende de que del, del trazado urbanístico de las ciudades chinas dice las calles son rectas uno no lo piensa esto, pero en Europa, de hecho hasta el día de hoy, las grandes ciudades europeas sinusas. son sinuosas, son circulares, porque son viejas rutas de arado, viejas rutas de ganado. Bueno. Entonces aproximadamente en el año 1000 de nuestra era, los gobernantes chinos se dieron cuenta que la forma de controlar el tránsito de mercaderías, de carretas y de personas, evitar que se acumulen las basuras o que haya lugares oscuros... Recordemos que el alumbrado público era con faroles de, a fuego. Sí, sí. Y de controlar la seguridad en las grandes ciudades, era hacer un trazado en cuadrícula. La cuadra también es un invento chino. Bueno. La manzana, no la, la fruta, sino el trazado en manzana de las calles. Todo esto lo registra Marco Polo, y además de ser un éxito comercial, es también la puerta de ingreso de la apetencia de todas las compañías comerciales europeas, que comienzan a darse cuenta que en el lejano y desconocido oriente hay un negocio en puerta y un negocio que todavía no tenía dueño. Esa apetencia europea sobre China, sobre el oriente en su conjunto, pero sobre China en particular, se pone manifiesto a partir del siglo XV y XVI, cuando ya Europa estaba lanzada a la conquista de África, Asia, inclusive nosotros, de América, y es ahí que para el siglo XVI ya encontramos que los portugueses, los franceses los ingleses, los holandeses los alemanes y los japoneses eran dueños de los principales puertos chinos, Macao Saigon, Shanghai eh, Hong Kong, ¿no es cierto? que a través de acuerdos comerciales con las cada vez más parasitarias y decadentes casas eh, dinásticas chinas, o con invasiones directas como hicieron los portugueses en Macao se apoderan de un territorio de una parte del territorio chino eh, como tiempo después, ahora en Malvina, por ejemplo, o en India. Este, o, y, como Jule, o como Yulewe, para traer un ejemplo claro. más cercano. Y establecen factorías comerciales liberadas de impuestos que les permitía el tráfico, el tráfico en el sentido del contrabando de, y venta de productos de Occidente-Oriente a y de Oriente-Occidente. Ahí lo que hay es un proceso de occidentalización forzada del comercio chino en alianza con las, las monarquías chinas, con la, con la casa imperial Que obviamente como todo acuerdo que, que un país o que una nación no desarrollada Como lo era en aquel momento China Frente a potencias que, capitalistas en expansión imperialista Y en plena etapa de desarrollo de su revolución industrial Como eran las potencias europeas Tarde o temprano eso va a llevar a un conflicto y militar indudablemente y eso se produce en 1833 un hecho muy poco conocido Japón por la historia también tuvo lo suyo por eso chinos, ahí vamos ¿no? en 1833 se produce un hecho bastante poco estudiado que se llama la guerra del opio donde Francia en Inglaterra e Inglaterra en unidad porque las potencias imperialistas a veces son rivales y a veces son socias si Sobre tienen los intereses comunes, <risa> bueno, dicen, che, vale. vamos los dos. Y esas dos potencias, en el Río de la Plata, claro. con Rosas, Ahí va. enfrentan al, al, al imperio chino militarmente uh -huh. y lo derrotan militarmente para disputarle qué? El contrabando de opio. Fue la primera guerra narco de la historia, 1833, donde la producción del opio y de los opiáceos, que en China se utilizaban para la medicina, para rituales de embalsamamiento y rituales mágicos y también como eh, un uso recreativo entre las clases altas que, que es lo que en China se llaman los mandarines, los comerciantes y terratenientes ricos eh, bueno, eso, la idea europea era que ese negocio no quede en manos chinas sino que quede en manos europeas y de hecho Inglaterra y Francia a través de la derrota que tienen de la derrota que logran infringir al, al imperio chino se quedan con el, eh, con el monopolio del comercio producción y venta de, de la droga de esa época que era el opio fue la primera guerra eh, narco de la historia es como hay que legalizar la droga bueno son los mismos países que hoy se prerrogan el derecho de hablar de los pro, de, de los claro de los sí. reales problemas del narcotráfico Siendo que han construido parte de su poderío imperial en base a eso. A una guerra no contra las drogas, sino para monopolizar el negocio de las drogas. A veces, y ahí, eh, un minuto, ¿no? Y me pongo a pensar en Afganistán, ¿no? Y que claro. Europa ha ido a Afganistán. Y a Afganistán todo el mundo sabe que una de las producciones más grandes que tiene es de amapola. De eh, la heroína. Que es, que, es este, que es opio. Y vos decís, ¿otra vez sopa? Bueno, ¿no? eh, mira, es un tema muy interesante para algún día tratar porque mmm, si nosotros vemos los grandes centros de producción de mmm, primero que nada, si, que esto a veces uno lo hace con los chicos, ¿no? en, en la escuela le pregunta, bueno, chicos, sí, sí, a claro. ver, ¿cuál es la droga que más se usa en el mundo? Y los pibes comienzan a decir la marihuana, no, bueno, eh, los psicofármacos, no, bueno, hasta que en algún momento un pibe una piba dice, no, el tabaco. Claro, bueno, el alcohol eh, claro pero digo lo que objetivamente es una droga <coughs> y un narcótico es el tabaco no produce bueno. adicción genera enfermedades bueno la, cuál fue el, eh, digo, la conquista de América fue también eso fue una apropiación del primer narcótico y la legalización del mismo por qué porque los productores del, de, del tabaco como como droga legalizada, eran los de europeos que se habían quedado con las tierras americanas. Claro. Entonces, digo, algún día podríamos estudiar eso, charlar eso, para entender cómo los centros de producción de los estupefacientes ilegalizados, como el opio, la heroína o la cocaína, justamente se producen en áreas geográficas entre una comillas, de los países subdesarrollados y de países que tienen vínculos muy aceitados con las potencias europeas capitalistas. Entonces, y son los mismos países eh, europeos capitalistas o norteamericanos que te hablan de combate a la droga. Entonces vos decís, acá hay algo, acá hay algo que no cierra. Que no termina de cerrar, Porque ¿no? si vos haces una comparación histórica de lo que le está contando, vos decís, franceses e ingleses van a China para quedarse con el opio y lo negocian. Porque eran ellos los mayores consumidores. Hoy hacemos un paralelismo, decimos Estados Unidos, la población estadounidense, es lamentablemente es sí. la mayor consumidora de cocaína. Y de pasta base, que allá le vos, llaman crack. Y vos me vas a hacer creer que los estadounidenses van a permitir que un colombiano, Haga un negocio. mexicano sea el capo del negocio. Sí. A ver, ya sabemos que no. no el y... problema es que no conocemos el nombre. Claro. De, de ese capo y, con el, la y, estadounidense y el país, que, el de y el país que más produce cocaína, que es Colombia mm. es al mismo tiempo el país que más bases norteamericanas Americanas tiene, tiene. Entonces, 18 pues, sí, Entonces vos decís, hay algo que haya ese ruido volvamos ¿no? a China lo cierto es que esa guerra del opio que significa una derrota para, para los sí. intereses de la monarquía china mar, comienza a marcar también el declive vamos a decir así de la visión cuasi religiosa Que la población china Y sobre todo los sectores medios Tenían del gobierno imperial claro. Comienzan a desencantarse De una corona Que no, no era lo suficientemente fuerte Para frenar eh, los avances De Occidente Comienzan a, a, a cuestionar El hecho de que, que sean los campesinos Y los pequeños comerciantes Que con sus impuestos tengan que sostener A una enorme monarquía Parasitaria Comienzan también a cuestionar el hecho de que eh, mientras la mayoría de los países europeos, lenta pero continuamente, iban hacia formas de representación política, por lo menos parlamentaria, China seguía siendo una monarquía prácticamente teocrática, eh, y comienzan a aparecer, sobre todo en las grandes ciudades, grupos de descontentos que comienzan a exigir una modernización del sistema político chino. Esa modernización claramente es un enfrentamiento con qué? Con la monarquía, sí. con la vieja idea del imperio y del emperador. ¿Verdad? Ahora, ¿esa monarquía no estaba ya sometida al, al poder de los europeos? Claramente, claramente, claramente. No, no tenía ninguna independencia, porque no, no. había sufrido Era una derrota militar. Una gestoría de los negocios europeos. Com de una monarquía que no controlaba Sus propios puertos, por ejemplo. Comenzaba entonces en esa época lo que Mao llamaba la humillación. Claro, la época de la humillación. De, la humillación. de hecho, eh, como, como fin, símbolo final de esta de, de, de esta decadencia. El último emperador, Pichui, eh, como suena, P-P-I-Y-U, -P -I -I Pichui, el último emperador, asume el imperio del país más poblado del mundo con dos años de edad. A la muerte de su... Hay una película muy buena, la recomendamos, de Bertolucci, de 1988, que se llama El último emperador, que cuenta la historia de este, de este monarca. Eh, imaginemos ¿no? el país más poblado del mundo En manos de las decisiones de un niño de dos años Que obviamente no gobernaba Pero como por, eh, por dinastía le correspondía a él Formalmente era el emperador del país más poblado del mundo Lo cierto es, esto ocurre a comienzos del siglo XX, eh, 1902 eh, lo, siento, lo cierto es que ya para ese momento ...una gran parte del campesinado... ...de los intelectuales... ...de los comerciantes... ...y hasta un sector del ejército... ...comienzan a exigir cada vez con más insistencias... Eh, ...reformas en la estructura política... ...y ahí se forma un gran partido político nacionalista... Eh, ...que el Tian se llamaba... ...que era básicamente un partido modernista... ...que quería hacer de China una república... ...que quería terminar con la monarquía... ...modernizar el ejército establecer relaciones con Europa, pero en plano de igualdad, eh, rescatar los valores tradicionales de China como una potencia cultural eh, asiática, eh, y tenía como gran figura a un general ultranacionalista llamado Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, si ahí, ahí se lo, lo conoce. Claro, de nombre al menos. Lo no ci... personalmente. Claro. Lo cierto mm. es que, eh, para comienzo, digo, y esto, lo, eh, este partido político, en 1912 da un golpe de Estado, da por terminada la, la monarquía, le quita poderes reales a este último emperador, Puyi, lo reduce, lo reduce, lo reduce, vamos a decir así, lo, lo sitia en, en la ciudad prohibida, en el Palacio Imperial, le dice, usted va a seguir siendo mantenido por el Estado, va a tener poderes formales dentro de los límites del Palacio, pero va a ser una figura meramente decorativa, y comienzan a construir un gobierno nacionalista militar. Ese, eso, en 1921, eh, esta situación de, de cambio del paradigma inicia lo que se llama la etapa de la República China, no la República Popular, de la República China, comienza también a evidenciar otros descontextos, que era el hecho de que el cambio de régimen pasar del republicanismo nacional, de la monarquía al republicanismo nacionalista, no modificaba la base de atraso, la base de pobreza campesina, la base de que los puertos estuvieran en manos de, de potencias europeas, porque Chiang Kai-shek, y en, en líneas generales todo el partido nacionalista chino, era también abiertamente pro-occidental Y ahí comienza a larvarse una oposición mucho más profunda, del otro gran, perso el gran personaje de la historia china, que es Mao Zedong, maestro de escuela, bibliotecario, en realidad de formación, fundador del Partido Comunista Chino, que lo que plantean es, bueno, apoyamos al Partido Nacionalista en esta idea de sacar la monarquía, pero también es necesario eh, hacer reformas mucho más profundas. Obviamente, el gobierno de Chiang Kai-shek, muy rápidamente... Lanza una campaña de persecución y de exterminio Contra los comunistas chinos Y ahí se produce el hecho que pasa la historia china Como la gran, la larga marcha, la gran marcha La gran marcha Que es donde los pocos seguidores de Mao Pocos en términos chinos, ¿no? Los sí. treinta y pico de mil seguidores que tenía Mao Inician una larga marcha de autoexilio Hacia el norte montañoso Donde encuentran refugio e inician una especie de experimento de autogobierno socialista, con tierras comunales, con la conformación de una milicia popular, donde los cargos militares eran, se accedía por votación popular, donde eh, la, el, la producción de la tierra se repartía entre las familias, donde los, los militares de las milicias comunistas establecían un vínculo no de dominio, sino de igualdad con los campesinos, lo que rápidamente comienza a generar una, un cambio en el paradigma de la visión que tenían los campesinos frente a, a, a, a, al grupo de Mao, digamos. Al mismo tiempo, y no para complejizar, sino para entender, este joven emperador que ya andaba por los veintipico de años, que tenía un poder meramente testimonial, se alía... A, de los años, a, a finales de los años 20, con el Japón, que ya estaba en una clara política de expansión territorial cercana al, al fascismo, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que Japón fue aliado de Hitler en la guerra. Y Japón invade una provincia del norte de China, la provincia de Manchuria, centro de producción carbonífera y gasífera hasta el día de hoy, e inventan un país, Manchuco, y nombran hasta a, a este emperador chino rey de Manchuco y el ejército japonés una, una especie de bichí chino una especie ir? de guaidós claro, <ríe> entre de chino guaidó. y japonés se autopercibe auto presidente de un país autopercibido y el ejército japonés dice bueno, como vos no tenés ejército te lo, preta, te lo prestamos nosotros ¿cuál va a ser la traducción de esa? es el inicio de la invasión japonesa a China mucha gente no lo sabe Japón invadió China durante pero, la Segunda Guerra pero Mundial. Pero durante miles de años tuvo muchos intentos, es decir, este, lo que podríamos considerar como la edad media. Claro. De sí. ellos dos, hubieron invasiones constantes, sí. siempre la jerarquía japonesa, su, uno de sus objetivos era, era el invadir, invadir China. China. Y esto es interesante, porque, Porque cuando se produce la invasión de Japón-China en el año 1936, eh, las tropas de Mao se, eh, y las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek aunan fuerzas, hacen una, tregua, hacen una tregua hacen una tregua y dicen vamos a combatir a los japoneses, a, los japoneses, a la ocupación japonesa. Esto al mismo tiempo le, le da un gran prestigio al ejército de Mao porque marcan que eh, estaban mixturando como digamos la idea del nacionalismo frente a la intervención ya sea occidental o japonesa, históricos enemigos de China, y al mismo tiempo planteaban que la derrota de los japoneses iba a ser el paso necesario para la liberación social del campesinado. Lo cierto es que, como ya sabemos, porque no vamos a contar ninguna novedad, Japón es derrotado, China es, eh, es, se libera de la ocupación japonesa, y ahí, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1945, y esto es muy interesante, las tropas francesas, mejor dicho, el gobierno francés, el gobierno norteamericano y hasta el gobierno soviético, en el famoso acuerdo de Yalta, acuerdan entre ellos, bueno, eh, China ya se, se sacó de encima la ocupación japonesa, ahora que nacionalistas y comunistas armen un gobierno de unidad nacional. A lo que el, el Partido Comunista Chino, con Mago a la cabeza, dice, de ninguna manera. De acá, le dijo Tipo medio. De ninguna manera. Nosotros continuamos porque están las condiciones dadas Con un pueblo que se sacó de encima La ocupación japonesa Podemos derrotar a las tropas de Chiang Kai-shek sí, pues Dicen que aparte esa, esa guerra de, de liberación De la ocupación japonesa Fue una guerra durísima Durísima. Donde... 22 millones de muertos Le costó claro, a China. Porque además no era que, que Chiang Kai-shek y Mao Zedong Estaban plenamente Los dos ejércitos entrelazados habían situaciones de desconfianza claro. en distintos frentes y el, que, y el que estaba ganando realmente la simpatía popular claro. era el ejército de Mao Zedong, claro. este, del Partido Comunista. Entonces era el que iba vasallando. Y además, paralelamente, Japón se iba poniendo muy cruel. Claro. En la guerra hubo una ciudad, que no me acuerdo el nombre, pero en un día, en 24 horas, Japón mató 250.000 personas en una ciudad sí, sí. lo fue masacrando uno a uno mientras tanto iba cobrando de lo que yo sé, más fuerza del ejército claro. de Mao Zedong, iban haciendo inclusive hasta una purga interna en medio de toda esa batalla sí, sí. Era, un, era un quilombo tremendo esa, esa guerra esa etapa que dentro de la historia china moderna lo llaman la etapa de la guerra civil uh -huh. es la etapa que inmediatamente le, le sucede al fin de la Segunda Guerra Mundial Que es relativamente A ver, entre enormes comillas Es relativamente sí, rápida y relativamente Incruenta, porque Entre el 45 Y el 1 de octubre De 1949, o sea En cuatro años y monedas uh -huh. El ejército nacionalista de Chiang Kai-shek Es derrotado Chiang Kai-shek tiene que huir de China Refugiarse en Taiwán Bajo protectorado británico este, y el 1 el de octubre de 1949, eh, Mao declara el nacimiento de la República Popular China. A partir de ese momento, China se convierte en el segundo país del globo, que tiene una, una revolución socialista, eh, de una manera bastante distinta a por ahí la que se dio la Revolución Soviética. Porque fue una revolución eminentemente militar y eminentemente campesina con muy poca participación de la clase obrera que, que prácticamente no existía en China. Y al mismo tiempo fue una guerra de liberación nacional frente a la ocupación japonesa. Interesante es también ver que, si bien Mao era comunista, tenía bastante distanciamiento con la Unión Soviética, herido por... por porque el pacto de Yalta no los había considerado eh, y porque siempre los soviéticos tuvieron una posición de desconfianza frente a la forma que el socialismo tomaba en China. De hecho, y esto es un hecho que es impresionante cuando uno escucha a analistas internacionales de la derecha el grado de desconocimiento que tienen, que te dicen China hoy es un país con un sistema de partido único. Eso es mentira. Cuando triunfa la revolución Maoísta Mao como líder Del movimiento y como líder de la república Se reúne Con los representantes De los siete partidos políticos Había muchos más en China Siete partidos políticos Que eh, habían Luchado contra la ocupación japonesa Desde El partido socialista a, ...a liberales de izquierda... ...inclusive el partido nacionalista de Chiang Kai-shek... ...que habían enfrentado a la ocupación japonesa... ...y a esos siete partidos políticos... Eh, ...que existían en China... ...se les reconoce... El, eh, ...la legalidad de existencia... ...hasta el día de hoy... ...es una mentira absoluta... ...que China es un sistema de partido... ...único... ...es cierto que la constitución china... ...en su artículo 2... ...dice que el gobierno del Estado Nacional solo lo ejercerá el Partido Comunista. Eso es verdad. La presidencia de la nación, del Estado-nación, por ley solo lo puede tener el Partido Comunista. Los otros eh, siete partidos reconocidos, insisto, hasta el día de hoy, pueden tener lo que se llama gobiernos municipales, lo que acá le decimos intendente, allá se le dice alcalde, que es por elección, tienen representación parlamentaria, tienen representación parlamentaria El gigantesco parlamento el Chile, parlamento. No sé pueden tener al, eh, Gobernadores Allá los gobernadores no son por elección popular Los elige el, el ejecutivo mm. Pero de hecho hay gobernadores El día de hoy de China que no son del Partido Comunista Y tiene ministros Desde hace años La cartera de, de relaciones exteriores Y de lo que sería eh, Algo parecido Al área de eh, ciencia y tecnología la tienen eh, partidos liberales, vamos a decir así. Es decir, China también armó un sistema político diferente, obviamente con una hegemonía en el control central del Estado Nacional del Partido Comunista, pero al mismo tiempo con una representación real de los partidos que habían enfrentado la ocupación japonesa y que le reconocían al Partido Comunista el derecho de ejercer el control político del Estado. Para que nos demos una idea, China el día de hoy tiene legalizado más partidos políticos a escala nacional que los Estados Unidos. Eso Oye, yo no lo tenía, bueno, no lo sabía. No hay que por qué saberlo, pero digo, ese no, mito... Hay, al revés, hay que saberlo. Ese mito, no o sea, eh, China nunca adoptó el sistema de, de soviético de partido único, no. jamás. Eh, sé que se calentaron bastante los chinos con los soviéticos cuando fue el fin de la Unión Soviética. Bueno. Que dice que no le buscaron toda la vuelta, que se dejaron. De hecho, tazos. y, y, y eh, esta es la parte por, por ahí más interesante, ¿no? Uh -huh. Luego del triunfo de la revolución, eh, la revolución y, y el gobierno de Mao, que va a gobernar desde el año 49 hasta su muerte en el 76, en, eh, encaran el desafío de gobernar un país atrasado totalmente ruralizado, que venía de 20 años de guerra de liberación y guerra civil, eh, con una sociedad estratificada donde sobrevivían resabios de la vieja monarquía, de claro. los viejos mandarines, con sus puertos principales en manos de potencias extranjeras, y ahí el gobierno chino comienza un proceso lento pero continuo de reforma agraria donde fueron ensayando diferentes alternativas. Primero establecieron el sistema... ...de granjas comunales, como la Unión Soviética... ...luego vieron que eso no daba resultado... ...luego establecieron el sistema de granjas estatales... Es, claro, porque aparte ellos... ...en medio de esos experimentos que iban haciendo... Eh, iban sufriendo las hambrunas por las cuales se dan cuenta de que, de que no resultado. que determinados instrumentos eran de política económica no eran los correctos eh, pero eso no está enmarcado en la revolución cultural por eso, o sea eh, eh, ellos enseñan primero el sistema de las granjas colectivas, es decir uh -huh. se expropia la oligarquía, se expropia la nobleza perfecto eh, granjas comunales, o sea cada comuna agraria tiene granjas, eh, tierras en forma cooperativa ¿Cuál era el problema de eso? Que era el Estado el que subsidiaba con recursos y con un salario a cada familia campesina para que trabaje la tierra. ¿Cuál era el problema de eso? Que todas las familias campesinas cobraban lo mismo. Claro. Por lo tanto, una parte de esa familia campesina no trabajaban con la misma intensidad que otras. Por lo tanto, la producción agraria no fue buena. Como no fue buena, comenzó a haber problemas de abastecimiento de alimento y el gobierno de Mao tuvo que racionalizar el arroz, el pan, la carne y entonces ahí se pasa al otro sistema de las granjas estatales, que también fueron un problema, porque vos ahora no estabas expropiando no estabas estatizando las tierras de la oligarquía, querías estatizar las tierras de los campesinos que eso generaba un problema también claro. luego entonces cuando ven que esa tercera vía tampoco produce funciona, pasan al sistema de las comunas, bueno Dentro de la comuna, la tierra está fraccionada en tres partes. Un sector, un tercio de esas tierras pueden ser de propiedad privada. Ese campesino va a recibir un sueldo mínimo, pero va a tener la posibilidad de disponer libremente de su producción, y de venderla, y de obtener una ganancia. Va a haber tierras comunales, que todos están obligados a trabajar... Este, y a utilizarlo como reserva, como excedente, claro. y va a haber tierras del Estado que también van a tener que producir eh, con, con arancelamiento del Estado, y que eso va a ser dado para lo que sería el Ministerio de Agricultura para que el Estado pueda exportarlo. Es decir, comienzan a establecer como tres tipos de propiedad distinta. ¿no? Eso hace. Eh, a mí ese, esa misma lógica, vamos a decir así, ecléctica la aplica durante los primeros años del gobierno de Mao en la industria. Desde donde se partía de cero. China, por ejemplo, no tenía un solo horno de fundición de acero. ¿Sí? Hubo que importarlo de la Unión Soviética y al mismo tiempo trasplantar el modelo soviético de los planes quinquenales y ver que en China no daban resultados, porque la idiosincrasia era otro, el sistema de trabajo era otro. Y ahí aparece, como bien planteabas vos recién, ese complejo... Proceso en los años 60 Que se llamó la idea de la revolución cultural Donde el gobierno chino Y especialmente Mao Dice bueno, uno de los factores de atraso Que tenemos como sociedad Es que tenemos una sociedad Exageradamente tradicionalista Tantos años de monarquía Tantos años de aislamiento Nos ha hecho sospechar Del occidente Nos ha hecho creernos que somos Capaces eh, de tener una economía Autosuficiente y de despreciar toda innovación tecnológica que vende de afuera No, hay que hacer una revolución cultural Un cambio en la mentalidad Para modernizar China desde la, desde la cabeza La consecuencia de eso fue una persecución Vamos a decir así, de todo lo tradicional chino Un ejemplo tonto eh, Se cerró el circo nacional de Guiyú El circo nacional de Kung Fu Porque era herencia de la vieja etapa primitiva de China o, por ejemplo, eh, se, le, se le quitó la autonomía que hasta ese momento tenía el Tíbet. Porque el, el Tíbet tenía un sistema de monarquía teocrática. Era también resabios de, de la vieja monarquía prehistórica. Lo que no se puede negar es que, que, que en China, así como vos lo estás contando y las cosas que yo he escuchado, es decir, ellos utilizan la lógica de probá, equivocate. Es decir, claro. en el error está la solución es decir vos decís, esto no funciona bueno ¿tá? porque hoy en día la situación del tibet no es esa no, no, la situación religiosa no tampoco, es esa claro. ni nada por el estilo pero es, de, es muy interesante claro, todo eso. de hecho eh, para el final de la vida de Mao eh, el propio Mao en vida comienza a reformular esos planteos comienza a darse cuenta que el proceso de la revolución cultural había tenido éxitos pero también había tenido fracasos Ahora, había cometido crueldades Sí. Y de hecho comienza a él a decir, bueno, tiene que iniciarse una política de apertura inteligente hacia Occidente. Y esto es interesante. ¿Cuál es el primer presidente de las potencias occidentales que viaja a China? Nixon. Richard Nixon, en Ahí me sorprendió. <risa> Un republicano de derecha, <risa> este Macartista. Oh, digo, fue el... a... Perdón. Y viaja él. Él viaja. O sea, no va Mao a Washington. Va Richard Nixon a, a Beijing. Es decir, y Richard Nixon es el primer presidente de las potencias capitalistas que reconoce la existencia de la República Popular China, reconoce a Mao como presidente, y esto parece una... Y lo, lo reconoce en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Y ¿no? en la ONU. Estados Unidos vota al año siguiente Discúlpame, en el 70... importa más la Organización sí. Mundial de Comercio que la ONU. Pero ah. en la ONU al año siguiente en el mm. 73 Estados Unidos vota la expulsión de Taiwán, estaba sentado el gobierno de Taiwán en lugar de China mm. y la incorporación de China como miembro pleno. Mm. Es decir, el éxito diplomático de China ya como, todavía como una potencia agraria en los años 70. Levemente industrializada. Eh, marca el, el, el, el, el inicio de la apertura de China. De hecho, poco tiempo después muere Mao en el año 76 y quien le sucede. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que fue un hombre que había estado detenido durante el último tiempo del gobierno de Mao, acusado que, de revisionista. Pues yo, yo le quería contar eso: que todos hablamos de Mao y, eh, qué sé yo, la gente por ahí imagina que Mao estaba. En el Río Amarillo y mm. después Mao se iba a la provincia de, qué sé yo, ping Tzu, y combatía, no, él tenía un montón de, de, de compañeros, de camaradas, de amigos generacionales mm. que, eran, que son personalidades que nosotros no las conocemos, pero sí alguien... Que toda su vida estuvo cerca de la juventud Es de Xiaoping. Claro. Con el cual, como él dice, a veces había en época Donde Mao estaba, pre, estaba pre, preso eh, De Xi Jinping estuvo preso Y de Xiaoping también claro. Esa, Había una movida muy grande claro. en, toda la, en toda la época de la guerra civil claro. eh, Desconfianzas y cosas Y después de Xiaoping hizo algo De lo cual yo disfruto Personalmente, que es la creación De la ciudad de, de, de Shenzhen Claro la ciudad de era un pueblito de pescadores Como si fuera el Uruguay de punta del diablo Para decirte, 50 sí. personas vivían Pero vivía a la, ese puertito Estaba a la vuelta de Hong Kong Y Deng Xiaoping le dijo a Mao Mira, acá vamos a hacer una super ciudad Y un, este, un, puerto. Y, y un puerto Hay filmaciones en YouTube Del de, eh, comienzo de movimientos de suelo De esas obras Están Deng Xiaoping y Mao Zedong juntos Es decir ellos tienen una lógica donde, como digo yo es decir, viven la historia en tiempo presente claro. los chinos, toda su historia entonces vos empezás a entender por qué es un pueblo que igual que los rusos, ¿no? Que es un pueblo que no te metas con ellos, porque tienen como una unidad muy entrelazada ¿no? claro, Eso, y, y, esta, no, y esta tras la muerte de Mao, de llenar el vacío de poder de un liderazgo de esas dimensiones es, quien le sucede, de Xi Jinping mm -hmm. comienza también a ser ...vuelvo a decir que había estado preso un año bajo el gobierno de Mao... ...acusado de cierta tibieza ideológica... ...él plantea no, que, el que el camino para la, el fortalecimiento del socialismo... ...era el desarrollo tecnológico y la elevación continua del nivel de vida de la población... ...y de hecho su primer acto de gobierno es enjuizar a, lo a todos los responsables políticos de los abusos que se pudieran haber cometido durante la reforma la Revolución Cultural. Entre ellas a la mujer de Mao, a la viuda de Mao, claro. a la que se la juzga y se la condena a muerte, acusada de crímenes eh, o de abusos de autoridad. Lo cierto es que a partir de los años 80, China comienza un periodo que Deng Xiaoping llama la construcción del socialismo de mercado, es decir, la construcción de un modelo económico de desarrollo tecnológico de acumulación tecnológica, de tecnificación del campo, de fortalecimiento del mercado interno, de apertura con control a las inversiones extranjeras, de recuperación del territorio usurpado. En el año 92, viaja Margaret Thatcher, reunirse con Deng Xiaoping a acordar la entrega de Hong Kong. De Hong Kong. Y las condiciones la pone el gobierno chino. Es decir, el gobierno chino logra entonces una política de coexistencia pacífica, vamos a decir así, y de complementariedad con las potencias capitalistas de Occidente, y logra lenta pero continuamente el desarrollo del agro, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo del comercio. Proceso, que lo podemos charlar en otro momento, este, que se amplifica en la última década con la llegada de Xi Jinping, el tío Xin. El tío Jing, Que él directamente ya habla del de modelo chino como una alianza entre la clase trabajadora, el campesinado, el Estado y las fuerzas productivas. Donde desarrollan un sistema donde existe la economía privada, sobre todo a escala doméstica y local, donde existe eh, eh, el fomento... Y la participación estatal en las empresas medianas, donde existe un muy férreo control del Estado en el comercio exterior, y donde al mismo tiempo hay áreas de la economía en capitales mixtos, donde el Estado y los privados tienen una, una participación 50 y 50 con lo que se llama acción de oro, a ver, con lo que el Estado controla. No solamente el Estado controla, vamos a hablar sobre eh, lo que va a venir ahora a, a la Argentina. ...viene una, una empresa de telecomunicaciones china... ...también la tenés a Huawei... ...todas esas empresas existen... ...y tienen el tamaño que tienen... ...porque está el capital del Estado chino... ...permanentemente invirtiendo... ...la inteligencia de ellos... ...es que los dirigentes observan... ...eso en lo cual... ...no es que viene el dueño de Huawei... ...y se le ocurrió tal cosa... ...a, es, a ese tipo le pusieron la moneda... ...de un primer momento... Sí. Y eh, le dijeron, vos seguís desarrollando tecnológicamente, nosotros te seguimos poniendo plata, porque ellos son los que definen eso. Uh -huh. Entonces, eso vos no, lo, no, lo, no te lo podés eh, olvidar. Luego, ¿qué pasó? Ellos primero, claro, habrán hecho copias tecnológicas, como le decimos nosotros, transferencia tecnológica. Uh -huh. Y eh, tuvieron una etapa en los 80, que nosotros la vimos porque comprábamos cualquier boludez, ¿no? Claro. hasta las motos, la moto vos la prendías una vez y se te desarmaba un claro. producto de mala calidad yo luego compré una moto en China una Piaggio fabricada en China y cuando la llevé al, al mecánico por primera vez para hacerle un cambio de horario, el mecánico me comentó, me dijo ¿esto está hecho en China? me dice, pues impresionante la calidad del motor sí. Me dijo el tipo, Hubo un cambio. Sí. Me dice, yo ante la moto china, las, las armaba y no las, podía, las descartables. y no las podía armar. Me dice, esta es impecable. Sí. Y después de ahí, eh, mi hermano que ha sido mayorista de, de librería, ha tenido encuentros con mayoristas chinos y otros amigos de él que han viajado hasta las ciudades. Y ellos han hecho un salto tecnológico mayúsculo. ¿Sí? Mayúsculo. Y yo siempre A partir de, de empezar a escuchar La historia de China Y cuando ellos arrancan Hablándote de la época de la humillación Yo creo que hasta el día de hoy Ellos lo tienen muy fijado Y muy fuerte Ese tema Porque los ves que siguen actuando como sí. pueblo Culturalmente Y aparte muy vemos otra cosa Y de mi parte con esto voy ter Dale, terminando ¿no? te eh, Digo este Hoy Ni, a, ni el más reaccionario eh, de los exponentes de la derecha global puede desconocer la importancia que a escala global tiene China y cómo avanza en áreas donde el mundo va a avanzar a la saga de los chinos las monedas virtuales este, el desarrollo tecnológico eh, el 4G, el 5G el 6G, el 6G que sea, que ya claro. están trabajando eh, perdón las este, impresiones 3D que es otro invento chino pero aparte hay otro tema, y que creo que esto es lo central. Eh, en el año 2020, que fue el año de la pandemia, según el Banco Mundial, que no responde a los intereses ni de Caracas, ni de Pyongyang ni de La Habana. No, eh, no es amigo de eh, Xi Jinping. Bueno, bueno, estableció que, claro, año de la pandemia, 2020, la caída global de la economía mundial había sido de cinco puntos. Todos los países habían caído de 5 para arriba, con la excepción de uno, que era China, que en plena pandemia global había crecido 3,5 puntos. Y medio. Y el mismo Banco Mundial, el año 2021, declaró a China país libre de indigencia. Esto hay que tomarlo siempre entre comillas. Se sabe que una, la estadística se dice que un país tiene pleno empleo o no tiene indigentes cuando... El, el, empleo, el desempleo es de menos de 2% los indigentes son menos de 2%. Nunca es cero. No, y además que el Banco Mundial, cuando el Banco Mundial, ya que lo conocemos, habla de la indigencia, habla de cualquier cosa. Claro, pero digo, <risa> y ahí está el otro elemento. A la par, creo que también ese es un, un tema interesante, y por eso es muy importante despo, despojarnos de los prejuicios occidentales. cómo un país, en un, con un largo sacrificio y con, un lar con tiempos largos, no solo logra esa impresionante desarrollo tecnológico industrial eh, eh, comercial sino al mismo tiempo logra continua lenta tal vez pero continuamente elevar el nivel de vida de por lo menos digamos toda pero la mayoría de la población y esto es interesante hay un artículo muy bueno que se escribió en página 12 eh, hace unas semanas, que planteaban cuál fue el modelo chino de, para sacar a, a la población sobre todo rural eso y sobre eso. todo sexagenaria de la, de la indigencia. Y ellos decían con certezas, seguridades y fomentos. La certeza era de que todo ciudadano chino va a tener tres comidas diarias. Por esfuerzo personal o por presencia del Estado. La seguridad era que educación, salud y vivienda iban a estar garantizadas por el Estado. Y los incentivos, decían ellos, los incentivos es que toda idea viable de desarrollo que vos tengas, hasta para tu lucro personal y familiar, iba a contar con el acompañamiento y el direccionamiento del Estado. Es decir, que podría ser que China se transforme en... ...o se esté transformando no solo en el motor de la economía global... ...sino en un interesante eh, modelo... ...no digo a copiar, porque los modelos no se pueden copiar... ...pero a extraer experiencias. ¿Cómo es posible que una nación de 1.500 millones de habitantes... ...pueda garantizarle tres comidas diarias a, to a todas esas personas? ¿Cómo es posible que esa población, con todos los problemas que ha tenido a lo largo de su historia... Desarrolle la ciencia, la tecnología, el deporte, la industria, y al mismo tiempo reparta parte de, esa, de ese capital social. Es decir, China no es de ninguna manera el cuco rojo que nos presentan en el diario La Nación, ni el diario Clarín, ni mucho menos la embajada yanqui. Es un país que está haciendo su camino en el mundo con tiempos chinos, con dimensiones chinas y con una estrategia de potencia. Dependerá de los países pequeños o medianos como Argentina Desarrollar una estrategia de integración complementaria Donde la ecuación sea ganar-ganar sí. Es decir, nunca una superpotencia por escala te va a solucionar el problema a vos Ahora, claramente es importante que los países de la región Y especialmente los países del Mercosur Desarrollen una estrategia de integración inteligente y de complementariedad porque durante más de un siglo y ahí cerramos con lo de Burlich nuestro país y nuestro continente se integró por las buenas o por las malas al occidente capitalista y cristiano y acá estamos es decir, no está mal entonces reorientar la brújula de nuestras relaciones internacionales Sí, eh, lo estaba escuchando con, con atención yo también he escuchado y he estado estudiando otras cosas de China eh, yo creo que eh, hay dos relacionamientos totalmente diferentes Estados Unidos se relaciona a través del sometimiento eh, la estafa financiera eh, global y las guerras eso es lo que ha hecho ahora tiene problemas internos tiene problemas de infraestructura tiene problemas de todo tipo y está a las puertas de algo que esperemos que no suceda pero sí ya entró en la inflación en dólares, en precios de productos primarios que indirectamente nos perjudican a nosotros. China tiene una actitud, por lo que yo opino, por su sufrimiento y lo milenario de su experiencia en las cuales ellos te dicen, la, creo yo, en este momento ellos están en la centralidad del mundo. Eh, Xi Jinping le habla a sus fuerzas armadas y le habla a su población en general para prepararse este, por ese hecho que se está dando, pero ellos no te van a empujar ni te van a obligar. Si vos est estás para producir en cadena con ellos, ellos van a producir en cadena con vos. Si vos te dedicas a autoestafarte, a robarte y a saquearte, ellos te van a quedar mirando, se cruzan de brazos y te dicen, veremos qué pasa, con nosotros continuaremos después. Planes, hay un montón. Es, Argentina les interesa, como les interesan todos los países, como les interesa el África Pero vos, dígame ustedes dos cosas ¿dónde ¿Han visto un soldado chino en algún lado? ¿Han visto alguna película de YouTube donde veas al ejército chino eh, armada china? Debe ser una cosa de loco, pero ellos tienen la habilidad de este, mostrarte De que no tienen necesidad de, de mostrarte, ellos quieren hacer otra historia a Occidente es evidente que ellos no se lo bancan porque cada dos minutos, en ¿eh? los programas que uno ve, en los noticieros, te reflejan las etapas de su vida que dicen que son la humillación, la liberación y el desarrollo. Y te lo viven diciendo, como diciendo, nosotros no nos olvidamos. Y nosotros en Argentina, ¿de qué nos hemos estado olvidando toda esta ep, todo este tiempo? Si acaso no hemos pasado y no estamos en etapas de humillación? ¿Cuándo entramos en etapas de desarrollo? Que algún periodista dice que esto es crecimiento porque la construcción avanza un 4%, yo estoy alquilando en esta casa. Cuando me hables a mí de que creciste en la construcción es porque yo tengo casa, y tantos. Entonces, este, eh, todos los pueblos atraviesan eso. ¿Sí? Europa mismo, después de la guerra, sabe lo que es la humillación, lo que es la vergüenza, lo que es el hambre, lo que es la destrucción y evidentemente está vivo y no lo quiere vivir es un, es un problema, de China aprendes un montón y ellos no tienen problema en, en, este, en, en que vos te incorpores a todo ese sistema donde muchos países colaboran nos vemos gente y seguiremos hablando de este tema, Me parece que es un tema central porque China está en el centro de la economía del, del, este, del planeta y veremos este, qué pasa si Estados Unidos hace como Inglaterra y se retira un costadito sin armar demasiado quilombo no lo creemos, pero bueno gente, nos vemos la semana que viene ah, amor, con un gusto, como siempre con todo, ¿eh? arrancamos a fondo así en eh, magnitudes chinas en magnitudes chinas, hasta luego gente